¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a administrar los sistemas operativos teniendo en cuenta las características de las aplicaciones. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Administrar los recursos según las características de los sistemas operativos. Utilizar las funciones de los sistemas operativos en la administración del software de uso. Administrar la información de acuerdo a los sistemas operativos. ¿Cómo lo va a aprender? Lo aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina Recursos del Sistema. En ella deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionando el hardware con el sistema operativo. La segunda unidad didáctica se denomina Funciones del Sistema. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina Organizando los Procesos. La segunda, Administrando la Memoria. La tercera unidad didáctica se denomina Administración de la Información. En ella deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, Organizando los Archivos.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 Usted como estudiante interesado en la tecnología en desarrollo de software, en este módulo necesitará los conocimientos sobre los diferentes tipos de sistemas operativos, teniendo en cuenta la administración de los recursos del sistema, administrar y gestionar los procesos, y por último, estructurar el sistema de archivos. En toda empresa se requiere la intervención de alguna herramienta informática en cualquier parte de su proceso, desde lo más básico que es tomar los datos de un cliente, cuando este llega a la recepción, el cliente espera ser atendido lo más pronto posible, por lo tanto, el personal requiere que su herramienta de trabajo sea eficaz. Si la empresa en particular fuera una prestadora de servicios de salud, una vez ingresados los datos al sistema, se debe reportar la información apropiada para que el usuario sepa dónde debe ubicarse y esperar para que otro funcionario lo atienda. Si en particular se dirige a una cita médica, podrá entrar al consultorio porque el médico ya lo reconoció en el sistema accediendo a su historia. Esto solo es posible si el conjunto de herramientas trabajan de forma eficiente y sincronizada. Para ello se debe tener un uso adecuado de los recursos de hardware y software, con una buena gestión de los procesos y una estructuración del sistema de archivos. Todo esto se logra de manera más ágil gracias a una excelente administración del sistema operativo. Con el estudio de la primera unidad didáctica,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 cuando el hardware es actual y el software obsoleto, aunque aparentemente se trabaje de forma eficaz, lo que pasa es que se estarían subutilizando los recursos. Es importante notar que el desarrollo de software no es una actividad individual, sino una actividad de equipos de desarrollo. Por tanto, es importante su colaboración y ayuda a sus compañeros de estudio en la adquisición de conocimientos, el análisis de problemas y la administración de los recursos computacionales.